Olá, buenos dias! Estamos aqui na Convenção de Saúde em Cuba. Vim mostrar para vocês o estande da atenção primária, explicar um pouquinho né, de como funciona a atenção primária aqui em Cuba. Estou com o um médico cubano aqui, Dozle, ele vai falar um pouquinho para nós em espanhol pero depois eu posso traduzir um pouquinho mas é parecido tá gente ah. então vamos lá Dosle, eh, como é para usted como, como funciona a atenção primária em Cuba bueno primero que la... Ah, primero la atención primaria eh, es la base del sistema sí. o sea, es la puerta de entrada al sistema de salud siempre ha sido interés de gobierno desde el inicio de la revolución ante los problemas de salud que existían pues establecer un sistema que fuera universal sí. que fuera orientado sobre todo a la prevención de salud, o sea, la, la, la promoción de salud y la prevención de enfermedades. Sobre la base de eso, a través de los años, se fueron creando programas, varios programas dentro de la medicina familiar que ya existía, y se creó el programa del médico y la enfermera de la familia, que es la base del sistema, o sea, de la atención primaria de salud. Es un equipo de básico de salud que tiene un médico y una enfermera. Trabaja en una, equi en un, en una comunidad con una X cantidad de pacientes, entre mil, mil quinientos pacientes y atiende toda la población, o sea desde el punto de vista de promoción, prevención, curación y también rehabilitación cuando hay pacientes discapacitados y demás. ¿Cuántas personas? De mil a 1500 habitantes por consultorio. Sí. Ahora, esos consultorios, hasta 20 consultorios, tributan a un grupo básico de trabajo. Sí. Ese grupo básico de trabajo tiene un especialista en obstetricia. Uno en pediatría, uno en medicina interna, un psicólogo, un trabajador social, un epidemiólogo y un estomatólogo. Sí. Que trabajan sobre ese grupo básico de trabajo, sobre, sobre esa cantidad de consultorios. Sí. A su vez, los grupos básicos de trabajo pueden, van a un policlínico. El policlínico puede tener uno, dos grupos básicos de trabajo, hasta tres, dependencia de los consultorios. Veinte consultorios en un con GBT. Un policlínico puede tener entonces dos grupos básicos de trabajo o tres. ...puede tener 60 consultorios... Ah, ...me sí. copio... Sea, ...este es el consultorio... ...pequeño que es el del médico y la enfermera... ...el pequeñito, el que está al lado... Sí. ...y el otro sería el policlínico... Uh -huh. ...al que tributan todos los consultorios... ...¿ya? Sí, sí. El médico de familia brinda... Eh, ...la atención al paciente de manera dispensarizada... ...o sea que es un proceso continuo, sistemático... ...donde uno registra la población le da una categoría, según grupo dispensarial, o sea, si es un paciente aparentemente sano, si es de riesgo, sí. si es enfermo o si tiene una secuela o discapacidad. Sobre la base de eso se planifican las consultas. La se hace Sobre la base de la dispensarización, entonces se trabaja el año entero con la planificación de, según grupo dispensarial, de las consultas, de los terrenos, que el terreno sería... Eh, o sea la visita a la casa del paciente y la consulta normal en el consultor ahí se atienden por programas el de la gestante, el del lactante el del paciente con enfermedad crónica no transmisible, el paciente con enfermedad transmisible o sea toda la, una serie de gama de, de programas el médico familia según la necesidad de la prestación de la asistencia médica al paciente puede tributar al policlínico, entonces en el policlínico existen todos los servicios que están en la atención primaria de salud sí. que pudieran ser de la atención secundaria o sea de hospitales pero nosotros los tenemos en la atención primaria que es, es más sólida ¿me entiende? y garantizan el servicio directo al paciente si hay un estudio que ya requiera de un nivel hospitalario entonces el municipio donde está enclavado ese policlínico tiene un hospital de referencia donde manda al paciente para una resonancia una tomografía o sea estudios más complejos, tecnologías más complejas pero hasta lo más básico está en el policlínico entonces para que la persona se va para un hospital es necesario primero ir en la atención primaria? atención primaria el médico es el que refiere al paciente a una institución de otro nivel En sí. el hospital y el médico cons consiguen eh, hablar unos con otros sobre la paciente Sí, hay ¿Cómo? retroalimentación ¿Sí? del hospital de referencia hacia el policlínico cuando el paciente es interconsultado en un hospital el médico tiene el deber de hacer una contrarreferencia al médico de familia de la atención que ha recibido en el hospital. ¿Ya? Muchas gracias. Lo único que nos falta es la digitalización de la información, sí. de la historia clínica, que ya estamos caminando sí. en esos pasos, que una vez que esté digitalizado, ya el médico puede desde el consultorio acceder a la atención del paciente en todos los niveles de atención, primario, secundario y terciario. Sí. Muchas gracias. Los brasileños agradecen. Sí, sí.